Saludos a todos mis amigos, suscriptores y navegantes de internet Hoy les voy a hablar de la moringa, planta medicinal muy útil para la cura de algunos episodios como procesos inflamatorios, diabetes y otros De conseguir esta, debe tener cuidado de no confundirlo con el mataratón cuyo árbol es muy parecido a la moringa Tener en cuenta esto Moringa oleifera, La moringa es un árbol que ofrece valiosos recursos nutricionales y energéticos y destaca por sus propiedades medicinales desde combatir la fatiga, el colesterol o procesos inflamatorios a evitar las infecciones. La moringa se ha utilizado desde antiguo en la práctica ayudada India para el alivio de hasta 300 dolencias distintas, unas aplicaciones que en buena parte han merecido la confirmación de recientes estudios clínicos que aunque queda mucho por explorar, destaca como un potente aporte nutricional y energético. Son propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antihistamínicas, antibacterianas, hipolipemiantes, hipoglucemiantes, eupéticas, favorece la digestión, emolientes, protectoras y antifungicas Las principales indicaciones y beneficios de la moringa para la salud son las siguientes los estratos de sus hojas y semillas muestran una intensa capacidad antioxidante muy útil para frenar la acción de los radicales libres y para evitar las infecciones se le atribuye, por tanto un efecto Preventivo Puede detener o demorar el estrés oxidativo que afecta a las células de diferentes órganos del cuerpo. Tiene una alta capacidad antiinflamatoria, mostrándose efectiva en el tratamiento de afecciones crónicas como la diabetes, la artritis y la artrosis, pero también en inflamaciones digestivas, hepáticas y renales. Los estratos concentrados de hojas de moringa han demostrado su capacidad para revertir la inflamación de los tejidos. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y en sangre y a la larga previene las accidentes cardiovasculares. Combate los síntomas de los procesos alérgicos. Te ayuda a desinflamar las mucosas del tronco respiratorio. La moringa oleífera está indicada en alergias respiratorias, alergias por contaminantes y por intolerancia alimentarias, procesos asmáticos, que cursan con rinitis, conjuntivitis, laringitis o bronquitis. Las hojas se usan como lanzante y como purgante en estreñimientos crónicos o severos. Favorecen la emisión de orina, alivian la inflamación del riñón y la que se presenta en vías urinarias como la vejiga y previene la retención de líquidos y, y los edemas. ejerce un efecto protector y desintoxicante sobre el riñón. Por cuanto contribuye a atenuar el daño generado por agentes tóxicos, como es el caso de algunos medicamentos y metales pesados. La moringa favorece la eliminación vía orina de estas toxinas. La medicina a la India para controlar la tensión sanguínea y para aliviar la migraña o cefaleas nerviosas. Ciertos estudios señalan su capacidad para reducir las tasas de azúcar en sangre y orina. Han demostrado además que pueden mejorar los niveles de hemoglobina y proteína en pacientes con diabetes. Ejerce un efecto reparado sobre las células hepáticas, incrementando el contenido en proteínas, restaurando los niveles de enzimas hepáticas y reduciendo la inflamación. Un hígado tonificado garantiza el buen funcionamiento de la digestión y la metabolización en los nutrientes. Se ha usado el marango mezclado con otras hierbas para combatir la inflamación de las mucosas de los conductos digestivos en colitis ulcerosas, gastroenteritis y gastritis. Muestra una potente acción antibacteriana lo que impide el desarrollo y propagación de determinados agentes patógenos como la bacteria ericobarte pylori. E. coli o la salmonella y él te ayudará a combatir sus síntomas como la diarrea. Este árbol es un aliado de la salud de la mujer joven. A las hojas se le atribuye la capacidad para estimular la producción de leche materna y se considera un apoyo natural, nada desdeñable frente a la anemia ferropénica a causa de su riqueza en hierro, magnesio y otros minerales. La moringa oleifera es una planta energética, potencia la producción de glóbulos rojos y nos proporciona vitaminas esenciales. Supone un aporte de vitalidad y energía útil para afrontar estados de debilidad y fatiga. Estar ciertamente indicada a excursionistas, alpinistas, deportistas y etcétera. Por la presencia de flavonoides con un alto poder antioxidante como el caenferol y la quercetina, los estratos de moringa se han ensayado en el tratamiento coayudante de diversos tumores como el de ovarios o el de hígado. También se han sellado los extractos concentrados de moringa para evaluar sus posibles incidencias sobre determinados neurotransmisores como la serotina y la noradrenalina a fin de conocer su eficacia en enfermedades de tipo neurodegenerativo como el Alzheimer. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.